Uy, este, es, este es un golpe, es un, es un golpe Fue un, un flechazo, bajo, ¿no? Es un o, golpe un... bajo. Don Shamir Álvarez. ¿Cómo ¿qué, está, qué gringo? ¿Qué pasó? ¿Quién ayer, le ha dado este consejo musical? ¿o ayer vos? estábamos en casa haciendo ¿Así? algunas cosas. Ya. Ordenando, limpiando y ¿Sí? nos acordamos de papás y que pusimos a ir a cun. No. Oye, qué lindo. Sí, sí, qué es bueno. una linda, linda canción, lindo, ¿no? Aunque amor. es una reedición, ¿no? Porque la original es de un italiano. Es de... Eh, The Remember Rain es la versión original. Ajá, y la lluvia caerá. Y la lluvia caerá que lo hicieron los iracundos, ¿no? Es un tema. Qué bello, qué bello. Claro, en esa época era así, pues, no había mucha, mucha composición por este lado. Había que hacer una suerte de... Pero esta es de, espectacular. De es muy linda. Otra que era igual, italiana, es La Bámbola. No sé si te suena, La Bámbola, ¿no? Eh, que es también de los Iracundos, que igual era una canción en italiano y que la pusieron en castellano, otro golazo de los Iracundos. ¿no? Sí. ¿Qué, qué grupo fantástico. Sí, los no, Eduardo Franco y esa cantante, peculiar cantante, voz que tiene, ¿no? Fabuloso, una belleza. Que murió tan joven, por cierto, ¿no? sí, qué pena. Una locura. Oye, bueno, ¿cómo? <risa> ¿cómo? <risa> la bámbola. No te importa. <risa> ¿no? olvídate. Mucha nostalgia. Eh, ¿no? Sí, muy complicado. Che, para empezar un jueves después de feriado nos la pusiste difícil, Chami. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ah? Bueno, Oye, eh, bien, ayer aprovechamos y había que, bien, había que hacer. Bien, valió la pena, una belleza, una maravilla. Muy bien. Que se repita, don Chami. Muy bien, vamos Por a favor, estar. Ruego. Sí. sí, a nosotros nos gusta de todo, gringo. Así que, bueno, lo que lo que uno le inspire, vamos a tratar de... Métale para adelante. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Todo bien, gringo. Todavía no hay luces de lo que va a suceder en el fútbol profesional. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en Santa Cruz, porque algunos dirán, en Santa Cruz no hubo actividad de ningún tipo. No, hubo actividad. Estamos hablando del ajedrez, porque se jugó el undécimo, eh, la undécima versión del sudamericano, o del panamericano, perdón, escolar de ajedrez, con participación de muchos equipos o muchos países, en todo caso, que estuvieron presente en esta eh, participación del ajedrez, el deporte ciencia. La selección boliviana cosechó cuatro medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce en, esta, en este torneo, en este campeonato panamericano escolar ajedrez Bolivia 2022, que terminó el pasado martes en Santa Cruz, donde los ganadores de las categorías se clasificaron al mismo evento del 2023 y el Mundial de ese año de la próxima temporada. A ver, dentro de, los torneos, dentro de este torneo se jugaron en las categorías impares, estamos hablando sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, participaron más de 300 ajedrecistas de varios países. Eh, se, el pasado domingo, por ejemplo, se jugó y se disputó el torneo Blitz, partidas rápidas donde Bolivia obtuvo la cosecha de tres oros, una plata y seis bronces. Así que felicidades a todos los chicos. Podemos repasar el, eh, las medallas cosechadas. Aquí está el Panamericano Escolar de Ajedrez Santa Cruz 2022. Felicitamos al cochabambino Licael Ticona que obtuvo medalla de bronce en la categoría sub-15. Eh, Luego está Johan Rodríguez en sub-7. Rafaela Subieta, oro en sub-13. Nicole Mollo eh, 11 en sub eh, medalla de oro en sub 11. Vamos a las medallas de perdón, plata que, perdón, que perdón, antes de pasar la de oro, eh, ¿Licael ganó oro? Sí. Ah, qué bueno. G qué bueno. Ganó oro, Licael. Así ¿Tú sabes, que tú sabes que estuvo acá con nosotros un día. ¿Se acuerdan del de Licael? Cochabambino. Sí. Que, que o sea, sabemos que es, eh, viene cosechando medallas a nivel internacional. Así o que, sea, es campeón panamericano sub 15. Ahorita. Sí, sub 15. Qué bueno. Con, consiguió oro. ¿ah? Así, así que bien. felicidades. Nicole Mollo, que también es otra de las grandes. Eh, representantes de nuestro país en el deporte ciencia también obtuvo oro. Qué bueno. Destacamos lo de Johan Gutiérrez en sub 7, Cochabambino también, Rafaela Subieta que también tuvo eh, medalla de oro. Vamos Bonísimo. vamos a las medallas de plata, por favor, señor eh, director. Ahí, Ahí está. Eh, Ariadne Ramallo en eh, sub 17, René Claure en sub 13. Raicón en Torrico, en sub-9, medallas de plata en este Panamericano Escolar. Vamos al siguiente, señor director, las medallas de bronce. Gloria Yepes, sub-17, medalla de bronce. Isabela eh, Quilibarda, en sub-11. José Torrico, sub-9. Y Caterin Quispe, en sub-7, las medallas de bronce. Así quedó el medallero final, gringo, queridos amigos, para que tomen en cuenta qué países. Claro, Perú es una potencia a nivel... Eh, de ajedrez en nuestra región, 7 de oro, 7 de plata, 5 de bronce, 19 en total. Bolivia fue segundo con 4 de oro, lo que repasábamos 3 de plata, 4 de bronce, 11 en total. Paraguay que obtuvo una de oro, una de bronce, 2. Luego estuvo Ecuador con una de plata. Chile que solamente obtuvo una medalla de plata. Argentina que no pudo más que una de bronce. Y Argentina que obtuvo una de bronce, ahí está el medallero, así que terminamos segundo en nuestro, pa en nuestro país cuando en Santa Cruz Gringo, aunque usted no lo crea, se llevó a cabo en pan un Panamericano de ajedrez en la capital cruceña. Qué bueno, excelente. La pena es que no se le ha dado mucho revuelo no ha pasado casi desapercibida esta prueba no sí, siendo sí. que se han concentrado eh, talentosos ajedrecistas de, de varios países de, de la región no una, una pena eh, hubo también tenis no la Copa Dunlop no que se disputó sí. y, y ahora entiendo que hay otra copa que se ha ido a otra ciudad no hay alguna dificultad en Santa Cruz se ha ido a entiendo a Cochabamba no si sí, tenemos toda esa información gringo lo vamos a tener hoy a partir de las 12 del mediodía con había ya la materia y otras disciplinas más así que Buenísimo. vamos a preparar todo ese material para toda la gente y a partir de las 13:30 con estamos con el Deportivo, el número uno de los deportivos. Novedades del fútbol nacional por ahora nada, ¿no? Estamos con las novelas de Blooming, estamos con Bill Sterman, estamos con Diez Stronges. Ayer hablamos bastante de lo que pasó con eh, en las elecciones presidenciales de Díaz Trongues, así que vamos a continuar con ese tema buenísimo ¿sí? de fútbol cancha cancha no por el momento nada lastimosamente no todo supeditado a lo que pueda llegar a pasar en el conflicto en Santa Cruz bueno Shamir que tengas un lindo día que te vaya muy bien gracias por el recordatorio de entrada estuvo buenísimo nos, <risa> nos, nos movió el piso no nos movió el piso tan bonito tan bella canción no, no sí. un Espero. cariño a tus viejos sí qué bueno gracias qué bueno gracias, que sean gringo. fanas de los iracundos Sí, al menos mi papá y mi tío, ¿eh? son re fanáticos ¿Cómo se llaman ellos? Mi papá es Arsenio Álvarez ¿Arsenio? Sí, mi tío, bueno, creo que lo conocen, es José Luis Álvarez Ah, José Luis, sí. el profe El profesor mira, de matemáticas Mira, el profe, querido sí. profe No, le tenemos un gran cariño al profe Álvarez, somos muy compas Sí, sí, sí, Él un día quiso enseñarme matemática Y no, pues no pudo. No pudo porque... No pudo, no pudo, porque yo soy un ah, bueno, cero, ya, cero a la izquierda, total. No, él es un capo enseñando matemáticas ¿no? Sí, sí, Así sí. Es. Así es. Bueno, che, un saludo para ellos también entonces. Eh, bien, nos vamos a ir hasta despidiéndolo a Shamir, ¿sí? nos gracias. Él estará 12 en punto con el amateur y, por supuesto, con el número uno de los deportivos a la una con 30 minutos. Eh, nosotros ahora nos vamos a ir al alto.